Habíamos adelantado nuestro espacio de deportes, característico ya hasta esta hora. Don Juan Pastén, con un nuevo look, ha llegado hasta estos estudios. ¿Cómo está, don Juan? ¿Cómo le va? placer en saludarlo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Cumplió la apuesta? Bueno, me corté el pelo, ¿no? ¿Qué será la idea? ¿Qué tal? He vuelto a mis tiempos de colegio. Así me cortaban el pelo cuando tenía que ir a clase, porque duraba más, ¿no? Bueno. No se podía más largo, además, ¿no?, en el colegio. No, había no restricciones no, no, no. o les dejaban no. tener? allá a cualquier largo se dejaba crecer como le daba la gana. No había ah. problema. ¿Y cuando estuvieras exento de piojos? Pues no había problema. No había problema. Pero ya está. Listo. A ver. Le queda bien, ¿eh? Por favor, a ver, mantengamos el, el platito. No, claro, Él, le bien, queda bien. bien. ¿Qué dice don Juan Pasten? Ahí está. Vamos a lo que pasó es noche, en la cancha del Estadio Hernando Afiles, en Miraflores, Bolívar otra vez decepcionó. Sí. Los pechos fríos, hay que cerrar la, la curva, porque está haciendo mucho frío aquí en La Paz, y eso es producto de, de la curva, ¿no? Sí, sí. Cosas inexplicables, ¿no? No le ganan a nadie. A Cerro, no. nada más. A Cerro. Y yo cada vez digo, ¿cómo es que le ganaron, no? Eso les decía, esta mañana hablábamos, digo, lo, lo, lo raro del fútbol, ¿no? Terminas ganando de visitante a cerro y no le puedes ganar de local acá a universitario. Lo que pasa es que los dos partidos son totalmente distintos. Este es un equipo que eh, aquí corrió, le cerró los caminos, le jugó con dos líneas de cuatro, con uno en el medio, y que podía ser el último hombre, no le dio la iniciativa, le cerró los espacios, y cuando tú tienes poca creatividad, otros jugadores... Tienen, pero carecen de una puntada final. ¿eh? Allí todos se dan vuelta, dan bicicleta. Son unos fenómenos, pero solo. O sea, no pueden generar espacio por habilidad. Ese es el problema que tiene Bolívar. Tiene un montón de troncos que no te generan habilidad. Eh, no te generan espacio por habilidad. Eso es lo único que saben. Centro, centro, centro, centro. Y bueno, la cosa no, no es por allí. Entonces es una falta de imaginación. ...que tiene el director técnico, ¿no? Allí el equipo de Vinto tuvo un par de opciones clarísimas... ...para haberlo definido el partido, muy temprano... ...pero sin embargo, qué sé yo, carecieron de ser más efectivos. Ahí está, ya hemos contado dos opciones clarísimas, mano a mano... Y, ...y Bolívar hasta ahora centro, centro, centro, ¿no? Esa también era una opción clara de Bolívar, ¿no? ¿Sí? Centro, centro, centro. Pero no, ¿a dónde voy yo? Centro. O sea, no hay una idea de jugar al fútbol, que sé yo, un perdozo entre línea, un remate de media distancia. Como este, no. Mira, Centro, mira, mira, esa es una jugada ¿eh? espectacular. Muy un toque definida. y gol ha sido, ¿no? Ah. Recuperación en defensa, un toque y gol. Y toque y gol. Tremendo toque. ¿Eh? Viene el defensor ahí. Por la recuperación del balón y el pase en profundidad. Y lo espera, lo aguanta. Antes se quejaban los bolivaristas del brasileño, se acuerda que se terminó yendo, que era un tronco, que era un tipo que era muy eh, lento. Y sin embargo, siguen teniendo los mismos problemas allí. ¿Ah? Esa es una pelota, por lo menos ahí hay una intención de jugar. Pero el quite. Ahora, se tironearon por todo y por nada, perdieron tiempo que da horror también los universitarios. Lo mismo que hizo Bolívar con Cerro Porteño. Exacta, usted, no, no Es que no le busco No, no, no le busco Yo quién? sé que se perdió pero, porque se perdió, está bien no, no, no, Pero la adición no empiece, el árbitro no Debería empiece. haber dado por ah. lo menos unos 8 a 10 minutos de adición no, no, usted, está igual no que, usted, minutos. usted está igual que el canalla de Beñat. No. Termina el partido y quería 6 minutos más Mira a esto se remite Bolívar A un centrito que le pegue la pelota en la mano a un cristiano Y que el árbitro cobre falta Penal nada más. Pero es penal ¿Eh? no, Yo no estoy diciendo nada Pero un equipo ...que se supone... ...que tiene tanto... ...tanta plantilla... Mm. Y, ...y te expone tan poco... ...en un terreno de juego... ...es pues, pues muy complicado... ...yo creo que deberían preocuparse... ...ayer creo que el tuitero ya estaba... Eh, ...bastante molesto... Eh, por, ...por todo esto... ...y bueno... ...algo van a tener que hacer... ...el equipo, el, el equipo de, de, de Vinto... ...se defendió, aguantó... ...le pudo haber hecho tres goles a Bolívar... ...de puros pelotas, mira esta... Saca el arquero, solo baja y se la regala Lampe. Ahí tienes una muy buena opción, pero que lamentablemente no, no la logra eh, convertir. Y después Bolívar hizo eso, nada más. Lo que yo no entiendo es por qué Algarañaz insiste en que es centro delantero, si no es, Algarañaz es un tipo que te desborda, nada más, es un levantador de centro lo tenés a Poveda, que es el brasileño goleador del fútbol de segunda división del Brasil, y resulta que te lo guardas y lo pones ya demasiado tarde. Ayer se fue insultado este tipo. Insultado, escuchá. Hay dos que lo aplaudían ahí, deben ser los bolivaristas, ¿viste? Perdón, el estronista, a ser los dos que lo aplaudían, que están felices que el tiempo se quede aquí. Eso fue lo que pasó ayer, eh, un Bolívar que cada vez desorienta a la afición y que lo debe desorientar al que le pone la plata, porque no juega absolutamente nada. Y las excusas menudean. Pero, ¿qué vamos a hacer? Es, es el pan nuestro de cada día las excusas, de vengan de donde vengan. Para inaugurar el, los malos que son, y quiero presentar este sector, a ver el partido recordado Vizcarra. ¿Eh? Vamos señor director Ahí está Reynoso Ahí está Vizcarra El arquero que dice que iba a jugar en el Real Madrid Mira vos, de ahí de Doña María La que vende las empanadas, Le pateó Serginho Abajo Un nene que tiene 41 años Le va a disparar al portero Parece que no tenía fuerza El, el remate pero sí bien colocado Y fíjate, el arquero no llega ¡Qué golazo! ¡Qué malo que sos, Vizcarra! Volviste a ser el arquero del Bolívar y de Oriente Petrolero en esa jugada. <risa> ¿Eh? Mirá, Serginho, ¿cómo va a jugar? Esa pelota es para tapar la parada. ¿eh? El delantero González y su carrera para disparar del penal deja muchas dudas sobre sus capacidades como definidor. Había pateado un par de penales y se había convertido, pero esta vez muy bien Roca instuye. Qué malo que somos los ocho. Menos mal que para los Leones Blancos en el último minuto de rebote el cotudo le rebotó la pelota en la espalda y marcó el 2 a 1. ¿Eh? ¿Cómo lo ve usted? Ah, no se va a desgarrar, guacho, ¿no? Sí, ese trotecito. El homenajeado Jair Reynoso no llegó a la asistencia que le mandó Ramiro Valliviar. Lo que pasa es que... A Reynoso le regalaron una camiseta a los de Diestroni. Claro, no podía, no podía hacerles un gol después de no. semejante homenaje que le han hecho. Regalando, están regalando la camiseta en el Tigre. Aunque ¿Ah, sí? va, le regalaron la camiseta. Le diría, yo me el tío, defensor tío. Julián Velázquez haciéndose al mediocampista ofensivo. Mirá cómo remata. Qué malo que sos. Vos lo entrevistás y parece que juega en el Madrid. Miren este embrollo. Entre defensores y atacantes de Royal y jugadores de libertad de Real Mamoré. ¿Quién Juga es el más a malo? Mirá, mirá, mirá. No. ¿Quién es el más malo? Mirá. Si no fuese su arquero de Oriente. No, ese es el arquero de Real Mamoré. Ah, Real Mamoré. Ahí está, jugando con Royal Party. Ese portero es vaca. Un extraordinario boxeador, te aviso, ¿no? Así Buena diagonal para Jair... Pero este está más viejo que yo. Le faltan fuerzas para rematar. Una masita. Jair, dice, ¿no? Mirá cómo le va a pegar. Muy bien, ¿no? Papitas para el, pa el lorito. Y después Dormi desperdició varias oportunidades de gol. En bueno, este, mirá, bueno, le pega bueno, para cualquier bueno, parte. Si o y que estaba estrenando un equipo si sin le cede el balón ¿Por qué no le, vuelve a le devuelve la bola para que la haga solito? Sí. Darby, se lo va a comer. Mirá los defensores de Real, ¿eh? quien tuvieron que ir a comprar yeso en que se da la vuelta el cotudo ese, no pasa nada. El jugador más caro del fútbol cruceño, Joel Amoroso, no puede finalizar este contragolpe Es el más caro. Y solo. Yo no sé por qué está allí, tantos años que está, ¿no? no mm -hmm. se va. Ganan una pelota, en cara solo, solo y solito. ...y la tira por la flor. Claro, cuando podía darle al compañero también... Oh, ...y era pero golecho. Pero no, no, papá, pero está solo, cara a cara... ...levantarle la, la pelota por la cabeza... ...no sé, avanzar un par de minutos... ...perdón, un par de metros más... ...y ahí está el gran Chumacero... ...queriendo regalar pelotas que no son de él... ...a la tribuna, ¿eh? a la gente que estaba... ...en la, en la gradería del cuarto de mira ...mirá qué mal horrible que le va a pegar... Si Gran Mamoré está en la zona de defensa... ...es producto de estos jugadores... ...qué malo que oh, Es una pena que Trinidad... ...así como va, se va a quedar sin fútbol. ¿eh? Sí, esperemos que no sea así. ¿eh? Celebraron tanto... ...el poder tener un equipo... ...en la división profesional. Sí, sí. Y lo único que hicieron fue ganarle a los muertos de Bolívar. Después no pasa más nada. ¿eh? Centro de Torres... ...desde la derecha... Y el ahijado del entrenador, que ya se fue, Isnaldo, malogra esta oportunidad de gol. La cambian, apertura del colombiano, Torres, Isnaldo, lo dejan solo, que le pega muy mal, horrible Isnaldo. Espero que con el nuevo técnico juegue menos. Después volvemos al Tahuichi. Ah, no. así ah, estamos con la jugada esta. Volvemos al Tahuichi para ver el nene. Hizo dos goles, pero mirá que le pega para cualquier parte. El gesto técnico es muy bueno. Y después de pida esta opción. Pero en el área, fallan los centrales. Y le pegó para cualquier parte. Otra vez, otra gran oportunidad. Y vamos ahora a los leones blancos del Pajonal. Otra vez con Dorni. Que lo habilitaron de una manera fantástica. ¿Eh? pero no supo definir ante la salida del portero. ¿Qué te parece? Dormi se comió una cantidad de goles increíble. Ahí está. Y el fundador de los que malos que son, Reynoso siempre nos da material Fíjate el, el pelotazo De zurda Pudo haber frenado, que sé yo, enganchado Hacer algo individual Es que no tiene habilidad No, pero lo habían condecorado No podía hacerles eso a los tigres Si amoroso no puede definir los contragolpes Tampoco pueden atacantes Como David Rivera Este chico, mirá Y no, ¿y sabes qué es lo, lo otro? Que esto ya se creen que juegan en el Madrid Este chico, mirá Tuvo varias opciones y no las convirtió. ¡Solo! Al final lo terminaron sacando por malo. ¡Qué malo que sos! Anotalo, David Rivera. ¡Qué manera de ver Rivera es en el fútbol cruceño. Y después este cabezazo del defensor Justiniano. Fue un pase que En este partido no hubieron goles. Fue 0 a 0. Yo, a mí me llamó la atención, porque Ramayo cada vez estaba en el suelo. Parece que tenía un problema en los botines. Caía y además le pegó muy mal. Mirá esa pelota, la tuvieron que ir a buscar fuera del estadio. Ahí donde venden los tantos de chorizo. Donde la Julia Dora. Amiga. Y Pedro Azog, que es otro jugador que mandó el balón. Mirá cómo le pega. La jugada era buena, le pegó muy abajo. Y es una pena. Tras un pase de Galindo que había ingresado en el segundo tiempo, mucho no le gusta al el técnico del argentino como juega Galindo porque es un tipo que no se prodiga, que no marca mucho. Y mira, Coaglio parece que no comió sopita a la hora de almuerzo, sino cómo explicás vos, un chico que tiene 19 años, que es fortachón y le pega esta clase de disparo. Qué malo de sobra y después terminó jugando de volante ofensivo y estaba muerto con la lengua afuera, Eso es otro de los errores de rescaldo. Ahí está González, haciendo méritos para ser el sucesor de Jair, otra vez uno de los playeros que toca para González. Interesante lo que hizo el playero, buen jugador. Aquí en Real Santa Cruz vienen todos los playeros. Mira los hermanos pase de Didi no alcanza Jair. Ahí pase de Didi. Este parecía que estaba buscando zapatos debajo de la cama como se lanza, ¿no? Mira la pelota, yo no sé qué va a poner cerrar. primero las manos en vez de estirarse. Cuando se dice saltar las líneas, no se refiere a entregar el balón al portero. Como lo hacen los jugadores de Wisterman. Uh, mira, fíjate. Pelotazo largo. Sale el arquero. Y bueno, vamos cerrando con Didito Rico, que no le alcanza las fuerzas. En el segundo tiempo le pega hasta la gradería. ¿Qué le parece? Qué malos que son. Qué malos que son, Esa es la palabra. Lo que pasa es que la gente no... Esto, pasan tan rápido estas jugadas que la gente no acierta a entender que son fuleros, pero después mirando el programa, pues que nosotros le damos la posibilidad que, que lo repita todo este tipo de cosas. Pero bueno, Muchos hay... troncos, ¿no? Uy, Parece un bosque. Mira ahí atrás, el Chile es lleno de troncos. ¿Por qué se? ¿Por, ¿Por los bolivaristas o por los estronquistas? Yo creo que está lo mismo. ¿no? Da, lo... da igual, ¿no? Está a lo mismo. Con la diferencia que Stronges sigue siendo puntero de la división profesional del fútbol boliviano. Claro, y con la diferencia de que Bolívar está con un pie en la siguiente fase de la Libertadores. Lo mismo... Bueno, Strongest ha perdido los dos partidos de visitante. Claro. ¿Cierto? Tendrán sí. que ganar todos los partidos de local acá para que seguir teniendo esa posibilidad. Pero yo les recuerdo, ¿Mm? eh, una vez Bolívar partió muy bien en Copa Libertadores de América. No, no, estaba sí, Mauro eh, presidente. Jugaron contra los brasileños... Eh, ¿Cómo se llama? El equipo este, ya, ya me acuerdo. Y también le ganan de, de, de partieron ganando aquí de local. Yeah. Van a jugar afuera y ganan de visitante. Entonces, aquí la expectativa, viste, lo vende humo y todo. Claro. Vamos a la Libertadores este año no nos para nada. Vinieron los brasileños que habían sido derrotados en su casa y aquí, usted estaba chico todavía. Jugaba Oscar Carmelo Sánchez. Ah, el... entonces ese gran equipo. Es más, Carmelo se lo metió a la espalda del equipo. Porque el primer tiempo Bolívar perdía 2 a 0. Un partido que se jugó en la tarde en el estadio Orlando sí me acuerdo. 2 a 0, la gente se miraba. Y después terminó 3 a 3 el partido. Entonces ahí Bolívar wow. se desinfló sí. y terminamos en la misma. Entonces el hecho de haberle ganado a Cerro, o sea, una golondrina no hace verano. Hay que esperar. Sí, sí, sí, Tom completamente de acuerdo. Y lo que pasó ayer es una muestra... De la irregularidad que puede tener el equipo, ¿no? Pero es que hay algo, por ejemplo, usted es bolivarista, es fanático. ¿ya? Sí. Eh, yo siendo el director técnico, yo me imagino que tener un equipo base, ¿cuál sería el equipo base? Si yo tengo un equipo base, después de allí, producto que sea de cansancio, de dolores o de elecciones, voy modificando. Pero yo tengo mi equipo titular. Mi equipo titular es el que tiene que jugar los miércoles y los domingos. ¿Por qué? Así juegan todos, en todas partes del mundo. O sea, ¿por qué no? Que este jugó hoy día miércoles, no juega el domingo porque le duele el, el, la uña. Este jugó el domingo, el miércoles no llega porque está enfermo de esto. No es así. Por ejemplo, Bolívar, eh, en portería creo que no hay drama, en Lampe, los dos centrales serían Bentaberri y el, el otro Fulerazo, el argentino, eh, que es otro Lentini, porque después yo me pongo a buscar qué otro zaguero puedo poner en Bolívar. Pues uno de los, eh, de los mellizos, Jesús, María y José. Alguien de esos puede ser. Pero más o menos los dos han venido jugando como titulares. Por la izquierda, Roberto Carlos. Que hay algunos que dicen que es un fenómeno de volante. No. Ese chico es un muy buen lateral y que sube, como subía antes, cuatro veces por partido. Te generaba tres opciones de goles y capaz que él te hacía uno. Hoy se, se pierde en ese marasmo de la mitad. Sí, eh, está muy atrás, ¿no? ¿no? Más bien muy adelante lo ponen. Entonces el tipo no está acostumbrado allí, antes partía con una perspectiva desde, claro, 60 metros para encarar, ya iba con una visión. Ahora está muy, está muy al medio, entonces al estar al medio, ahí hay una mayor cantidad de jugadores que impiden el paso, del equipo contrario. Entonces yo creo que tiene que volver nomás a ser el lateral que jugaba en Blooming. Por el otro lado, y tiene que ser Batman, porque no hay otro. Porque los chicos allí, el técnico los pone un rato, asoman y después los cambia. Entonces, no le da una continuidad. Entonces, si quieres tener un equipo con, que tenga continuidad, y lo tenés que poner a Batman. Por el otro lado, Roberto Carro y los dos centrales, el argentino y el uruguayo. Ahí tenés línea de cuatro. Existe una línea de cuatro titular, a mi juicio. Puedo estar equivocado. ¿De dónde salen a jugar con cinco en el fondo? Si no tienen idea. Esto no, Nosotros no sabemos jugar con tres en el fondo. Para jugar con tres en el fondo tenemos que tener tres agueros central que parezcan laterales. Es decir, que sean rápidos, que hagan las coberturas y no los hay. Mm. En la mitad de la cancha, Justiniano. Sí. Y el otro, el, el, el, el Salud. El Patito. No, no, el Salud. Ese es otro, el Salud Muy también. Se sí, equipo por <risa> los divertidos. El Tarijeño. Ahí, yeah. Villamil. Uh -huh. Ahí tenés dos volantes. Uno que tiene más salida que el otro. Y Villamil que tiene remate de media distancia. Pero los dos marcan. Cuando suba uno de los laterales uno hace la cobertura. Pero tienes dos que marcan ahí en la mitad. Es decir, no se va a descompensar la mitad del campo de juego. Y por la izquierda, ¿para qué lo trajiste a Vaca? Ah. Vaca es un generador de juego. Es un tipo habilidoso que te puede sacar de problemas. Entonces, ese va por la izquierda. Y por la derecha, bueno, que justifique la plata que gana Rodríguez, ¿no? El tribunero Entonces, ese que vaya por derecha. Entonces, esos son sus dos volantes con llegada y con habilidad para desarmar defensa. Yo creo que así lo hicieron. Arriba, si lo trajiste al goleador del fútbol brasileño, ponelo. Poder tiene que ser el titular de este equipo. Y después eliges tú. Si el chileno te sirve, pero por un tema de extranjeros no le va a dar el cupo. Entonces, lo hay que dejarlo fuera. Porque si, pero para partido de la Libertadores te sirve porque es un desbordador, es un puntero. Pero como hay un tema de cupo, ahí lo puedes poner al garañás. Pero al garañás vení, no te la creas, ¿Quién te dijo que eras el que eras goleador? No. En algo, vos metías goles porque no hay nadie más. Pero aquí no, aquí está fulano, sultano, mengano, vos sos el cuarto en la línea de sucesión al gol. Sí, sí, realmente ayer Algarañás se ha pero, perdido dos, tres goles hechos. Pero el tema es que está jugando en un sitio que no le corresponde. Mm. Es lo mismo que usted aquí me ponga a mí de comentarista político. Claro. Mm. Mal no lo voy a hacer, pero no sé el tema. ¿Me entiende? Tengo que claro. tener un par de buenos asesores que me expliquen cómo es la movida para que yo la repita y la diga lo mismo. <risa> es decir, lo puedo hacer, pero no estoy capacitado. Al garañarse es exactamente lo mismo. Es un picador, es un brioso que puede ir por la izquierda o por la derecha. Y está pobeda. Ese para mí es el equipo titular. Ahora pregunto yo, ¿por qué no juega este equipo? Uh, disculpenme, pero. Sí, sí, sí, siga, siga. es. Y no estoy tan gordo. hay que arreglarlo. Ah, hay que... Hay que arreglarlo. Sí. Bueno, eh, ese es el equipo. Ahora, después lo tenés a melgar que puede ser una opción para reemplazarlo a vaca, pero cuando a vaca le duela, qué sé yo, la uña o la, la pierna. Eh, lo tienes después a... a Uceda. ¿Ah? Uceda. Uceda, que también te puede servir en determinado momento para, qué sé yo, los últimos 10 minutos, porque los chicos entran briosos, ¿no? Y, y te puede servir. ¿ya? Mm. Después atrás, eh, el, el otro día vi una que, que a quién se quería ir a Santa Cruz. No, sí. Pero que se vaya. Porque ahorita en Bolívar no le ha dado absolutamente nada. Es un tiempo muy lento. Además es pecho frío. Si vos necesitas alguien, en Bolívar que te corra patada. Yo me acuerdo de cuando yo llego aquí a La Paz, el año setenta y tanto. ya. Bolívar, ¿qué es lo que tenía? Jugaba troncones. Y ese troncones te corría patada, te dejaba dos cuadras metido allá afuera. Ramiro Vargas por una banda. Estaba gallo. Eso te pegaban, pero con la mirada. Valdivieso, el tío del gran Valdivieso. es un jugadorazo. ¿Cómo te pegaban eso? ¿Mm? En Strongue, ¿Cómo te pegaban también? Angulo, metro cincuenta Mira, pegaba, parecía un gladiador En la mitad, pero gente dura para pegar Hoy en día Mira, vos, vos lo ves aquí viene una pelota, le pegan así Cuidado que se van a despeinar los guachos Entonces sí. eso es lo que le hace falta ¿eh? Porque defensivamente Bolívar siempre fue gente dura De marca que quitaba bien Y de la mitad para arriba era gente virtuosa. Gente que te tocaba muy bien al fútbol. Gente que te jugaba. Por eso es que le dicen academia. O ¿Usted que, que, que a su equipo le dicen academia? Porque es la academia de los muñoneros que hay allá <risa> arriba <gente> <risa> <Sladerani>, <risa> en Tembladerani. ¿Eh? Hoy la academia de corte, para los muñoneros de ahí. A de... los cuatro, claro. los muñoneros. Mandamos un abrazo a todos los muñoneros. En mis la paralela que... del, de Tembladerani. Sí, ¿eh? Todos solo nos capos, todos los muñoneros de arriba. Sí, capísimo. No, y también a los que ven en Ah, <risa> también. <risa> sí señor. Entonces, claro. eh, ¿cómo no? Y no es por eso, sino es por la riqueza futbolística sí, sí. que tenía este equipo, que además traía ah, los no. mejores días del país y, del, y de Sudamérica. Sí, Porque en Bolívar menos. han jugado los mejores 10 del país y los mejores días de Sudamérica. Han jugado. Si había plata para traer uno bueno, Bolívar lo traía. Entonces, y, y hoy en día no, hoy en día viene una camioneta de ineptos, ¿no? Avalados por empresarios truchos. Ese es el tema. Mm. Entonces por bueno, ahí va, va, va la cosa que, que se torna bastante difícil. Pero el técnico con eso de, ay no, que vamos a hacer la, los cambios, el, el carrusel de futbolistas mm. dentro del, del terreno de juego, impiden que Bolívar juegue. Ese es mi equipo. Yo creo que con ese equipo, yo sí. mira, lo hago el equipo de mi casa, sentado mirando el partido por la televisión, guasapeándolo, lo hago campeón. Si no necesitan nada. Ah, y si el señor Rodríguez no quiere jugar... Bueno, señor Rodríguez, ¿quiere jugar usted al fútbol o no? ¡Oh, o oh, vaya váyase ¿Por ¿Dónde voy a jugar Rodríguez? Mm. ¿Dónde le van a pagar lo que le paga Bolívar? En ninguna parte. Igual, sí, el, tiene... el, igual el chileno, discúlpeme, al chileno lo votaron por malo de la Universidad de Chile. Tiene cosas interesantes eh, Rodríguez, pero es muy irregular. Es un tribunero. Mm, pues... Va a pescar la pelota a la tribuna. A Magra... ¡Vamos, Milton, ídolo! No claro. nada. Un par de rabonas buenas, y si bien es talentoso para eso, pero falta un poco de engranar con el equipo, ¿no? Sí. Bueno, pero el, el mismo equipo que ha, que ha jugado contra Cerro debía repetirse para fogarlo como dice usted, el titular. Bueno, pero ¿qué quiere, claro? Es que hay mucha gente, hay muchos talentos, ¿no? ¿Cuál es el talento? En Bolívar. Dejar a Uceda en el banco. Uceda o es un muy buen jugador, pero, es... pero no está consolidado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo ponen. ¿Por Porque no le dan el papel. A rato lo ponen de titular lo ponen, de titular. lo ponen de titular y no rinde como tiene que rendir. Ayer entró en el segundo tiempo en los últimos minutos con una cara de asustado que no se la podía y, y no, no terminó mostrando mucho. Sí. Ese es el problema. Por ejemplo, hay un, un par de jugadores jóvenes que tiene Bolívar, los, do, los, los laterales andan bien. Y un chico Villarruel, no el otro del malazo. Eh, hay un chico Villarruel que también te sirve. ¿Me y... entiendes? El tema es consolidarlo. Ese es el equipo titular para mí. Ahora, ese equipo puede jugar la, los partidos de la primera división y puede jugar Copa Libertadores de América. Y si él quiere probar en el otro campeonatito ese que han hecho, ahí probelos a todos los chicos. Haga una columna vertebral con los malazos, póngalo a Lampe, ahí póngalo a, a, a Kim, si tanto quiere jugar, póngaselo uno de los mellizos, ¿Ya? Y, lo, y, un, y uno de los dos laterales Ahí los puede poner los dos laterales jóvenes Y en la mitad le sigue poniendo a Justiniano Para que le dé entonces, ¿qué sé yo, La armonía en la mitad Con, con el tarijeño. con tarigeño y, y, y después arriba Que se las busque el patito Y por la izquierda ponerlo a Melgar Porque allí me sobra el patriota A mí, yo no sé para qué lo contrataron ustedes Me sobra Y arriba eh, Al chileno que se las busque ya Por la banda y pero Poveda tiene que ser titular. El 9 no lo puede sacar. Es como el arquero. Sí, a ver, mm. a ver. sí necesita porque tiene, tiene set de gol, sí. Poveda, pero es le falta jugador, minutos. Es le falta minutos. Sí, es. Al 9 hay que pasarle la pelota. Muy bien. ¿Qué hace Romero? Ahí vamos, todo bien. Es que este es el que me ayuda. <risa> Ven por favor. Porque hay que destrozarlo. Hoy hay Champions. ¿Eh? Mira, maestro. ¿Qué viste que está cambiando. Que está cambiando está Hoy cambiando hay Champions. Ya, está cambiando el tema. ¿eh? Hoy hay Champions. Yo no entiendo. Cumplió su palabra el maestro acá. Sí, ¿tú, ¿tú crees? La cumplió a medias, ¿no? O mirá, o... Yo, digo, no, yo eh. esto, no vi la, yo no vi la puesta. estos muertos, ¿sabes qué no pasa? Nunca los vas a dejar contento. Ayer <ríe> terminó el partido, igual que... Ahora me dice no, que el árbitro debió haber adicionado 10 minutos más. Pero por supuesto, <ríe> ¿por qué no fue sí. hasta las 2 de la mañana? La U estaba ¿eh? en el piso, se la pasaron en el piso <ríe> todo el tiempo. Se salvaron de 5 goles. Ellos también se salvaron. Hoy día hay Champions ya, de Champions sí. esta vez. Partidazo. Real Madrid... Contra el Manchester City. Los problemas son, decía eh, Carletto ayer, eh, todo, todos me preguntan qué vamos a hacer con Haaland. Sí. Si va a haber una disposición de marca de Haaland uh -huh. o es que cómo vamos a jugar. Entonces, Carletto, muy inteligente, técnico italiano. ¿A cuál vas? Seleccionado italiano. ¿Qué dijo? El problema no es Haaland, sino es un equipo que juega. Entonces, yo estoy pretendiendo parar a un equipazo como es el Manchester City. Haaland es parte de esto. Claro, yo creo que es Abelidos. ¿A quién le va? Yo, a mí me agrada mucho eh, el Madrid. Real Madrid. Yo también al Madrid. Real Madrid. Sí. ¿Sí? A pesar Benzema. de que no quiero yo mucho a los españoles, pero... Claro. Eh, a la cabeza de Benzema, ¿no? Sí, es, no, ese es un fenómeno. El gatito. ¿Sabes qué dicen gatito? ¿Por qué? Porque cuando estaba Mourinho, dirigía ah. el Madrid, que lo sacó campeón de la Copa del Rey, sí, sí. Y, pero no pudo ser campeón de... Por eso se termina yendo. Eh, Muriño pide un 9. Quiero un 9, pero de los buenos. Y se lo trajeron al francés. Yo dije, yo pedí un tigre de área yeah. y me trajeron un gatito. <risa> a raíz de eso, sí, bueno. el Mourinho le puso la chapa al gatito. El gatito vence Benzema, que al final se lo tomó con mucha filosofía y, y terminó siendo un crack. ¿no? Su chapa. Pero yo estoy preocupado en otro partido. Yo soy hincha Milan. Milán. Ahí, ahí también va a estar. Contra el internacional. Bueno, Milan, ¿no? sí pero claro, más va, va, Ayuda. ¿Y usted? La no también. había que hincha del Inter. No, no, no. ¡En ¿El, no, no, no. el Giuseppe Meazza! No, yo me voy a quedar con el Real. ¡Qué estadio maravilloso! ¡Fantástico! ¡De verdad! Yo, yo cuando tengo la posibilidad de viajar, voy generalmente a conocer los estadios. no está bien estuve en Roma, ¿ya? Y me preguntaron, ¿fuiste a, al Vaticano? No. No. ¿Acaso estaba ahí? Acaso, ya, ¿Acaso había que ir? ¡Ah, la bomboné. Fíjate. Claro. Claro. claro, cada cual va ah, a dar a su gusto. Entonces, y bueno. en el, lo que pasada sí pasé fue al psico romano, no estaba cerrado. <risa> muy bien. Gracias, muy Don Juan. Nos vemos. Le queda muy bien, pero. Sí, muy sufriendo. bien la pinta. Está bien el bien, maestro. Está pintudo. Por lo menos son dos meses para que me creas que así me sale. Y por ahí le gusta también, ya se queda con el estilo. Este no es mi estilo. ¿no? ¿Más melena? Mis novios de dónde me van a tironear Ah, claro. ¿Qué le va ¿Qué dijo mis novias? Con razón somos equipo, maestro. Mira cómo se anota esto. Claro, con razón somos equipo.